Aviso. Este video es el más complicado que he hecho hasta el momento. Agradecería que no me echen hate, sino todo lo contrario, que me apoyen con mi contenido y así podremos llegar a más gente y crecer juntos como comunidad. Gracias y aquí los dejo con el video. Hola a todos, cómo están, cómo les va. Sean bienvenidos a un video de Garford y en este video les voy a enseñar a cómo conseguir la armadura de Zeus, siendo esta la mejor armadura de todas, teniendo una increíble fuerza, pero con su gran desventaja que es la vitalidad, o sea, te dan dos puños y te matan, pero si eres muy bueno esquivando, esta es la armadura perfecta para ti. Así que vamos allá. Hay que aclarar que esta armadura se consigue por partes, y es la más jodida de conseguir. En Niflheim eh, se consiguen los guanteletes matando a la Valkyria Hildr, no sé cómo se pronuncia, yo supongo que así. Eh, es La Valkyria no es tan difícil de matar, lo difícil es llegar ahí. Es muy jodido, ya que hay muchos enemigos, mucho más poderosos que tú con una barra que te va quitando eh, tiempo para quitarte la vida con la o sea con la niebla es básicamente muy difícil de ir a menos de que ya haces un pro tengas la armadura al 100, al 10 perdón, y sepas jugar bien que es lo que se necesita y si ya consigues todo eso pues no va a ser un problema para ti y si te parece muy difícil la Valkyria y cuando la matas quieres explorar un poquito más el laberinto de Ivaldi no lo hagas, no lo hagas, eso es una sentencia de muerte Si quieres saber qué pasa, míralo aquí oh, fuck you, mama, mama. Hermano, no. Y bueno, ya después de matarla eh, Cuando le arranca suavemente las alas, delicadamente eh, Va a haber una conversación no muy larga, no, como de dos minutos nomás por cierto, estaba siendo sarcástico. Eh, no te cuenta qué pasó con la reina y todo eso. Después, y después de eso, pues va, va a desbloquearse automáticamente la escarcela de la armadura de Zeus. Eh, también se va a desbloquear algo de la valquiria, no me acuerdo qué es, y otros elementos más. Como ven aquí, desbloqueamos el dielmo de Gil, Gilberta esta. Y también el cinturón de guerra de Zeus, o sea, la escarcela y otras cosas más que, que sirven para equiparse encantamientos pomos de hacha etcétera etcétera entonces pasamos con los guanteletes de zeus y bueno para matar a la valquiria gondul eh, hay que ir al reino de muspelheim donde tienes que hacer estas llaves eh, creo que en total son seis eh, tienes que recorrer un largo camino eh, eso es jodidamente largo, eh, entonces después de completar eso, eh, vas a por fin enfrentar a la Valkyria eh, Se te va a abrir un, un acceso místico para llegar cuando viajes nuevamente a, a Muspermium Si ya te aburres, te cansaste de que te mate, muchísimas veces Esta Valkyria, la, la verdad, es muy muy jodidamente difícil es muy difícil eh, porque utiliza ataques aéreos, eh, lanza fuego que te matan un instante. Entonces aquí toca utilizar mucha estrategia, precisión y agilidad. Eh, bueno, aquí nuevamente la arrancamos suavemente y delicadamente eh, las alas a la bella gondul. La que nos hizo sufrir por varias horas. Eh, en mi caso fue como 20 minutos nomás. Eh, Comenzaremos la corta charla nuevamente porque con todas las es igual. Y nos habla sobre sus pistas y todo eso. Cogemos su yelmo. Eh, aparece el yelmo de Gondul. O sea, el casco. Y ya nos aparecen los guanteletes de Zeus. Eh, entonces aquí los abrimos. Eh, no lo no ponemos y ya solo nos quedaría una parte de la armadura completa de Zeus que sería el yelmo ya que es la más difícil de conseguir y si, sí, es la Valkyria si, sí, nos toca luchar contra ella mojarla, arrancarle las alas y así ya tenemos eh, la pechera así que vamos con la última y no menos importante pieza lo eh, ¿no? que les puedo decir nos toca contra la jefa más difícil eh, del juego es una es muy jodida. es una p. Es muy es una p eh, toca poner los ocho yelmos y así la invocamos eh, Si no sabes o no, ent no entiendes voy a dejar aquí arriba eh, el video para que lo veas y lo cliques Entonces abrimos el portal y ella empezará a atacarnos Entonces yo voy a poner la escena más épica que me ha pasado toda mi vida no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo Estoy con una vida, estoy con una vida Y la... la maté, la maté, la maté, la maté A la primera, a la primera Soy el elegido Oye, hoy que eres el sujeto bueno, ya, ya, ya, ya pasó la emoción, o sea, fue un momento repentino con mucha emoción y alegría Porque nunca había matado a Sigrun tan rápido, ni siquiera perdí la piedra de resurrección eh, Bueno, entonces ya retomando el tema, eh, Sigrun aquí va a hablar como media hora, media hora más que las demás Porque le gusta el chisme, básicamente Y aquí va a decir todo lo que sucedió y ya finalmente pues cogemos su yelmo y si no saben, eh, en la tienda se puede vender dan Mucho, mucho, perdón, mucha plata eh, Dan como 50 mil, no me acuerdo Y aquí, automáticamente, pues eh, para, Nos dan el, el yelmo y eh, la pechera de la coraza de Zeus eh, Eso fue redundante, perdón eh, La coraza de Zeus, básicamente eh, Yo ya la tengo puesta, Mirenla. Y vamos a hacer un análisis a la armadura completa y bueno aquí ya tenemos la versión completa de la armadura. Eh, visualmente no es la más bonita de todas, no me parecen ni entre las más bonitas, eh, aunque tiene detalles dorados, eh, perdón, eh, plateados y grises oscuros. Eh, eh, abajo se ven, ah, un poco de rojo en la escarcela, eh, como en las botas o tapés normales. Eh, sin embargo, eh, esta armadura es muy poderosa. Y bueno, eso era todo lo que tenía que decir. Están viendo esto de grabado porque me la pereza grabar otra vez. Y la verdad estuve varios días haciendo este video porque mucha gente parecía necesitarlo porque no sabían cómo conseguir esta armadura. Entonces eso sería todo. Si les gustó el video, denle un me gusta, suscríbanse al canal, compártanlo y nos vemos en otro video. Chao. Oh, Chao.